¡Opale! El plan es llegar a la antena que está por allá lejos Hay un cortado allá arriba que pareciera que tiene hasta salida <risa> y llega acá todavía no me encuentro. estoy turnio, voy a tratar de llegar allá arriba Ya, lo he estado mirando un buen rato y la verdad es que perfecto no es no por el hecho de que no sea tirable, pero es muy plano Dejarse caer contra saltos planos, en verdad, no es mi idea un salto rico. Tengo que bajar igual, así que <ríe> me voy a meter por acá a los wall ride. Y ojalá que salga bien, si no, filo ruedo bajo. Espero que esto salga bien, porque aparte estoy con el dron en la mochila. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué eh. ¡Ya! Yeah. Oh oh oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Qué marca como huella de esquí! ¡Woohoo! Sigamos con la exploración. El camino está demasiado sin simpático. Lo cual me hace sospechar que no va a seguir así. Hermoso, presionar tu cuerpo al límite. Cosechando la cena. Voy en una pendiente terrible que me lleva en el cambio 1-1 todo el tiempo. Es un 32.42, si me preguntan en estos momentos de delirio, que ya no puedo más, ¿cuál es mi sueño? Creo que un Ram Eagle con una corona 22. Ovalaba. Si llego con la mano vacías a la casa, quizás la señora me mate. Un besito, Valentina. Te llevo piñones. Qué cosa más linda. Oh. Esas rocas y cascadas, farillones y una que otra, ahora buscaría. Oh, oh, necesito una fat bike, oh, estoy delirando. Hola, ¿qué tal? Buena subida. Oh. En tiempo no sé, no me bajé, pedale todo para arriba. Oh, no. Probablemente estoy a la altura de todas las montañas que tienen algo de nieve. Un poquito más abajo porque la nieve de aquí desapareció hace muy poco. La subida era... Era una subida de mierda. Oh. Señores, un gusto, que estén muy bien. Oh. Oh, este camino auto es bastante entretenido. a tenerlo acá como que me lo voy a clavar en la cara así que fuera contigo ¡Oh! antibarra y están bastante rayadas y con los haces de luz no veo nada. Oye, acá hace calor casi, ahí arriba está de lado, qué lindo todo, weón. Oh, hay arena. No me puedo ir a la casa sin haber hecho que sea un sendero. Yo no me refería a esto. ¡Me Clara. Hola Hola, ¿cómo estás? Ahí? ¿De dónde viene? De la antena. Esa que está ahí atrás. ¿De allá? De allá de Ay. quebrada onda. Están arreglando los saltitos. Sí, yo me caí. ¿Cómo está compadre? Salté de lado y se me ¿Sí? Yo sí, salto un poquito. ¿Cómo te graba? Ya está grabando. ¿En serio? Vamos tin tin. chin. chin, chin, chin, chin. ¿De Logrado desde el casco, si no tengo que poner el casco para saltar. No, no salto sin casco ya. Te podéis pegar fuerte en el cuerpo, pero si te pegáis fuerte en la cabeza sin casco, hasta ¿Sí? ahí llegaste. Porque la cabeza te delicada. Se llaman camelback estas cuestiones. Es como andar con una bolsita de agua en la mochila. Pero usted tiene todo especializado. Es que ando harto en bici. Tengo un canal de YouTube de bicicleta. ¿Sí? En serio, mira. Vale. Ah, sí, yo le, yo le he visto. ¿Lo he visto? ¿En serio? en su canal, tío. Yo le he visto mientras... hop. Así se llama su canal. Así se llama. <risa> <risa> <risa> se lo voy a poner a mi bici. Yo también. Yo también. Ah, ¡Qué bacán! Lo arreglaron hace poco, ¿no? Sí, sí. antes de ayer. Hoy oh, está muy bueno. Oh, vale. Señor, un gusto, que estés muy bien. Bueno. Cuídense. Yo sí, te voy a seguir viendo su canal. ¡Chao, compadre! ¡Eso! Sí. ¡Buena, sí. cabrón! Me no voy a suscribir. Vamos no a ver una familia más grande. ¡Eso! <risa> bacán. Sí. A chiquillos, cuídense. ¡Nos vemos! Salte, salte, salte. Mira que te traje. Lo recogí con mis pruebas, mano. ¡Ay, oh, ya! Yeah. Uh -huh. ¡Cocinémoslo!